Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estés escuchando este video. Eh, nada, ¿qué te puedo decir? Vamos con eh, Júpiter en Acuario hoy. Eh, tres palabras claves eh, positivas y tres palabras claves negativas o en sombras. Para cada planeta en cada signo. Eh, ya con esto estamos terminando con Júpiter. Y por supuesto vamos a empezar después con Saturno. Ahí se quiere asomar mmm, el gato. Eh, bueno, <risa> vamos con eh, Júpiter en Acuario. Vamos a esperar que no haga ningún lío. Eh, Júpiter en Acuario. Conquistadores cooperativos... Y muy flexibles. Como palabra negativa. Me despeino, miren, me despeino cuando hablo de Júpiter en Acuario. Como palabra negativa. Eh, son confrontativos. Son diferentes. Ellos tienen que ser diferentes a todo. Y son eh, dominados. Y, eh, muy flexibles flexibles eh, que logran dominarlos bueno, gente eh, me encantó compartir este rato con ustedes, lo que aparece y desaparece por el fondo es cada vez es que subo el brazo es el micrófono que está ahí pero no se ve. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Eh, ya vamos de a poco a ir progresando y haciendo que esto salga cada día mejor. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí. Eh, con Júpiter en Pisces. Y con eso estaríamos ya dando toda una vuelta al Zodíaco con Júpiter. Eh, un paseo maravilloso, hermoso de este planeta que en astrología lo consideramos el gran benéfico. Chao, hasta mañana.